En un nuevo capítulo, capítulo 8, estaremos hablando hoy del primer libro que habla de la cirugía como especialidad. Es un breve relato, eh, una breve información, si bien hay mucho para hablar sobre el contenido en Sabe Naturaleza y aquí en Salud por la Música, estas referencias, estos contenidos que estamos hablando del autor sin discernir, sin opinar, pretender cambiar justamente el ritmo de la información, trataremos simplemente de compartir con ustedes todo lo relacionado específicamente con las cosas que el autor ha escrito y sobre todo resaltar la educación que se brindaba en aquellos tiempos de maestro alumno que era la, la forma digamos, más directa para poder enseñar y transmitir los conocimientos en la medicina tradicional china. Hoy no se cuenta en, en la mayoría de los lugares con, digamos, con, con ese punto tan a favor y tan valioso, pero vayamos a la historia y vayamos a lo que hoy en día sigue vigente qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos aporta y qué es lo que espero dejar como un legado, como una semilla para que quien se interese sepa que desde milenios existe medicinas, existe, perdón, la medicina tradicional china como la fundadora de las facultades médicas en el planeta. Si bien han habido otras medicinas más antiguas, esta medicina se mantiene de una forma muy disciplinada, de una forma muy racional y científica, con cosas que realmente siguen sorprendiendo a pesar de los siglos. El libro de la cirugía, en este caso que les mencioné en un principio, dice que la cirugía alcanzó un nivel excepcional durante la dinastía Tang. Estuvimos hablando de la época de oro que el autor menciona, las fórmulas mágicas heredadas de con king Juan, a pesar de su nombre tan sobrenatural, ofrecían muchos métodos racionales y eficaces para remediar la gangrena y distintas enfermedades de la piel. Detener hemorragias y eliminar el dolor, tratar conmociones y eliminar la toxicidad de los venenos. Es probable que sea el primer libro del mundo que trate de la cirugía como especialidad. Otra gran obra de la dinastía Tang, que los no iniciados podrían confundir fácilmente con medicina mística, era la terapia de lesiones y fracturas según los santos de un sacerdote taoísta llamado Ling. Aunque mencione a los santos, este clásico no recurría a la religión ni a lo sobrenatural, sino que trataba las lesiones y las fracturas de forma racional y científica. Destacaba el movimiento constante de las articulaciones, cosa que a veces hoy se prohíbe, como precaución contra la rigidez después del tratamiento. Recomendaba el uso de las tablillas para inmovilizar solo cuando era estrictamente necesario e insistía en que había que lavar escrupulosamente las heridas abiertas antes de coserlas para evitar infecciones. Todas estas medidas importantes no llegaron a Occidente hasta mucho más tarde, siglos más tarde. La odontología y la oftalmología también se convirtieron en especialidades que obtuvieron logros destacados. Los dentistas Tang ya obtenían resultados notables en la extracción y el empaste dentario. En oftalmología impresionaba saber que hace más de mil años los chinos ya llevaban a cabo operaciones en los ojos para extraer el exceso de líquido. Para mantener el alto nivel de la medicina, el gobierno Tang estableció la Escuela Imperial de Medicina, 200 años antes de la creación de la primera Escuela de Medicina de Occidente en Salerno, dos siglos antes. Había tres facultades principales con cátedras profesionales, medicina interna, acupuntura y cirugía, que incluía la terapia del masaje. Cabe aclarar aquí que el masaje era solamente permitido para aquellos médicos o los maestros que ya tenían mucha experiencia y muchos años de formación para poder trabajar el proceso bioenergético de los canales resonadores, mal llamados a veces meridianos, y que no tienen nada que ver con la interpretación que Occidente pueda dar del concepto vago de un masaje. Si no había un conocimiento médico de esto que acabo de mencionar anteriormente. Era impensado que cualquiera pudiera dar un masaje. Bien, también se establecieron escuelas en las provincias siguiendo el mismo modelo. Sin embargo, la forma habitual de formación y enseñanza de la medicina siguió siendo el antiguo sistema del maestro y el discípulo. Sensacional. Esto lo mencioné hace unos instantes y realmente quien haya podido recibir en esa época y hoy en día esa enseñanza es fantástico porque es muy enriquecedora. Durante las dinastías Han y Tang, la medicina china se extendió a otros países a gran escala. La influencia médica china en Japón había sido permanente y significativa. Los emperadores japoneses enviaban a sus médicos reales a estudiar a China, mientras que muchos médicos chinos también iban a Japón a enseñar. Un ejemplo notable fue el monje budista Xian Shen, que no solo enseñaba medicina china, sino que también difundió el budismo en Japón. Actualmente se conserva una estatua suya de madera en el Museo de Tokio como un tesoro nacional. También fue significativa la difusión de la medicina china en Corea del Norte y en Vietnam. Los principales clásicos médicos chinos, como el clásico interno, el gran clásico de las plantas medicinales y los fundamentos de la acupuntura, eran textos indispensables y reconocidos oficialmente en Corea del Norte. En Vietnam, un destacado médico chino llamado Chen Wang utilizó los métodos terapéuticos chinos para curar a infinidad de vietnamitas de una enfermedad respiratoria crónica. La medicina china llegó incluso a India y al imperio árabe. En la India se adoptó parte de la materia médica como el Dangui, Radix Angelicae Sinensis, el Poria poriacocos el Butoy, Radix Aconiti, el Mahuang, hierba drae y el Jin hi, hierba asari Los árabes aprovecharon mucho sus conocimientos de los chinos, como la teoría de los pulsos, la alquimia y también su materia médica, y posteriormente difundieron la alquimia en Europa en el siglo VIII. Mucho se ha hablado de alquimia, mucho se ha hablado de conocimientos metafísicos, mucho se habla en Occidente de muchas cosas, pero se habla muchas veces sin el conocimiento ancestral. O sea que ni siquiera imaginan que esto venía de la medicina ancestral china. Y como dicen teléfono descompuesto, cuando se va distorsionando la información de manera inadecuada con los años, imagínense, con los siglos, lo que puede llegar a interpretarse a veces en Occidente es prácticamente, como dice el autor en, en otros contextos que ha mencionado, demasiado superficial en el entendimiento, y vamos a dejarlo por aquí, para que no sea muy extenso este capítulo, el capítulo como les dije en un principio, el primer libro que habla de la cirugía como especialidad, miren la antigüedad, vuelvan a ver el video para que entiendan la información, la cronología, y para que podamos ser conscientes de que todo esto ha sido ya dejado como un gran legado, y ha sido y es hoy en día, la medicina que más permanece intacta con resultados increíbles. Recuerdo eh, el relato de un maestro a otro maestro que le dijo eh, que la medicina china no era para este tiempo. Imagínense ustedes los miles de años que tiene esto y el maestro comenta que no es para este tiempo 2023, en este siglo que vivimos con tanto adelanto tecnológico con tanto desarrollo y dependencia, supuestamente científica, pero vacía y sin fundamento de origen. Por eso es bueno que conozcas que la medicina integral te permite llegar al origen. Hasta el próximo capítulo. Si te gusta, dale un like, suscríbete si realmente sos una persona interesada en seguir buscando todas las herramientas que abundan para poder ser una mejor persona, un mejor profesional médico, o para cuidar tu salud, de manera responsable, de manera integral. Hasta un nuevo capítulo en Sabia Naturaleza y en Salud por la Música. Gracias por estar en este nuevo capítulo de Sabia Naturaleza.